En casos menos graves de plefaritis, una buena higiene diaria de la superficie ocular puede hacer auténticas maravillas. Si estás pasando por un proceso inflamatorio de los párpados y por el motivo que sea no has podido tener acceso a una higiene adecuada, sea por viajes, expediciones, etc., o has estado sobreexpuesto a agentes contaminantes, el simple hecho de recuperar tu higiene diaria con una buena ducha con agua caliente puede ayudar en gran medida a paliar estos síntomas de inflamación en los párpados. También puedes limpiar y cuidar tu región ocular utilizando alguna crema especial para el cuidado de los párpados toallitas para la blefaritis, limpieza del hígado, a veces un hígado sobrecargado o saturado de trabajo puede influir de forma negativa en diferentes partes de nuestro cuerpo, puede parecer que no tenga relación alguna, pero una buena salud hepática puede ayudar en este tipo de problemas de secreción de las glándulas sebáceas o de funcionamiento irregular de las glándulas de megómodo, para ello debes tener en cuenta una ingesta diaria de frutas ácidas, y verduras verdes frescas y el aporte suficiente de agua va a conseguir que tu hígado esté mucho más saludable y funcione mejor. Omega 3 Una dieta rica en ácidos grasos omega 3 o de suplementos que contienen estos ácidos grasos pueden ser útiles para la blefaritis asociada con la rosácea los ácidos grasos omega 3 se encuentran en los alimentos como por ejemplo el salmón, el atún, la trucha, las semillas de lino, las nueces, etcétera aceite de coco extra virgen es un potente antibacteriano y un gran antiinflamatorio natural su uso continuado te puede ayudar a mantener a raya todas las molestas bacterias que se asientan en los párpados ya sea como aceite de coco virgen extra directamente en los párpados o en algún jabón especial para pieles sensibles a base de este fruto, su aplicación continuada en la región palpebral es muy beneficiosa. Si tienes dudas de cómo utilizar el aceite de coco puedes comprar el 100% virgen extra y añadir una pequeña cantidad a tu jabón líquido de confianza. También puedes aplicarlo en los párpados con mucho cuidado que no caiga dentro de los ojos, es decir frota un poquitín en tus manos y luego pasa esta por los párpados a modo de masajes suaves y sin exceso de aceite ya que si entra el ojo te picará. Pepino. Las rodajas de pepino fresco recién cortado y finas tienen propiedades antiinflamatorias y refrescantes para la superficie ocular. Son muy útiles para descongestionar nuestros párpados, teniendo siempre presente que debemos aplicar esta rodaja con el pepino previamente lavado y que después de la aplicación debemos limpiar nuestro rostro con agua. Papa cruda es otro antiinflamatorio muy refrescante y natural, cuyos efectos y aplicación son prácticamente iguales a los del pepino, volviéndola un reemplazante ideal en caso de no contar con el pepino. Para aplicar la papa, se corta en dos rodajas para colocar sobre los párpados por 20 minutos, luego retirar y enjuagar con agua. Infusión de manzanilla. Es nuestro eterno clásico en cuanto a cuidados básicos de salud ocular se refiere, y lo cierto es que no falla, esta planta es un gran aliado contra la blefaritis y la inflamación ocular en general. Recuerda que no es necesario utilizar manzanilla en rama, las bolsitas de té de manzanilla de toda la vida hacen la misma función siendo mucho más cómodas e higiénicas a la hora de ser aplicadas. Procura que tus bolsas de manzanilla queden tibias, ni muy frías ni demasiado calientes, cuando vayan a ser aplicadas sobre los ojos. Una temperatura de unos 37 a 40 grados centígrados va a suponer una ayuda extra para descongestionar correctamente las glándulas sebáceas. Antifaz de frío o calor. La aplicación de este tipo de máscaras o antifaces de frío van a las mil maravillas a la hora de tratar los molestos síntomas de la blefaritis. Estas mascarillas funcionan como una especie de paño caliente en la región ocular, ayudando a la correcta secreción y descongestión de las glándulas de meibomio, al igual que las bolsitas de manzanilla. Límpiate los ojos a diario. Sigue este remedio de cuidado personal dos a cuatro veces por día durante las exacerbaciones y una o dos veces por día cuando el trastorno esté controlado. Aplique una compresa tibia sobre el ojo cerrado durante varios minutos para que se aflojen las costras de depósito de los párpados. Pueden ser las de manzanilla o el antepasto, como ya te dije. Inmediatamente después usa un paño humedecido con agua tibia y unas gotas de champú para bebé a fin de limpiar los desechos oleosos o las escamas de la base de las pestañas. Usa un paño limpio diferente para cada ojo. En algunos casos es posible que tengas que limpiar con mayor atención el borde de los párpados donde están las pestañas. Para ello tira suavemente las pestañas alejándolas del ojo y usa el paño para frotar con cuidado la base de las mismas. Enjuaga los párpados con agua tibia y sécalo con cuidado dando golpecitos con una toalla limpia y seca. Champú con árbol de té. Es un gran desinfectante natural que ha demostrado tener unas notables propiedades antibacterianas. Una buena forma de aplicar té de árbol en la región ocular sin peligro, ya que este producto es realmente fuerte e irritante a grandes dosis, es añadir unas gotitas a tu bote de champú habitual. Recuerda que si tu champú diario es especial para bebés que no pique los ojos, mucho mejor. Champú especial para bebés. Tienen la ventaja de que son muy suaves y no producen irritación en nuestros ojos. Así que si por casualidad o error entra un poquito de jabón en los mismos, no debemos preocuparnos. Este tipo de champú... Son ideales para controlar nuestra higiene ocular diaria, por lo que no lo dudes y cómprate uno de estos champús en tu supermercado de confianza, tus ojos te lo agradecerán. No te olvides de que debes tener los ojos bien cerrados a la hora de aplicar el agua jabonosa producida por el champú. La clave del uso de este tipo de champú está en que con el agua y jabón generada, limpies con movimientos suaves y los más delicados posibles, los párpados y partes externas de tus ojos. Infusión ante eucasia. El cuidado de los ojos resulta útil por sus propiedades antimicrobianas y antisépticas. Su uso popular contra orzuelos, con y ojos cansados se ha visto corroborado por algunos estudios sobre su acción antimicrobiana en los mismos. Controla la caspa y los ácaros. Si tienes caspa que afecta la blefaritis, usa un champú contra la misma. Esto puede aliviar los signos y síntomas de la blefaritis. Usar un champú a base de la planta del té de árbol, como te indiqué, en las pestañas una vez al día, puede servir para tratar los ácaros. Todos estos remedios deben ser consultados y recetados previamente por tu médico o hay que recordar que los remedios caseros pueden ser altamente efectivos, pero en ningún caso sustituyen la evaluación, diagnóstico y tratamiento del personal médico especialista. Ahora, ¿qué es la blefaritis? Es un tipo de inflamación producida en el borde del párpado acompañada por pequeñas escamas, úlceras y costras. En la mayoría de los casos, afecta a ambos ojos y tiende a reproducirse con relativa facilidad por el organismo. Un par hinchado, producto de la blefaritis es un factor estético determinante para muchas personas que no saben su causa real. Resulta que esta inflamación es un indicador de que el interior del organismo no está bien pero se ignora en la mayoría de los casos. Ya sea en la mañana, después de una pequeña siesta o durante la noche, es habitual encontrarse con esta molestia que puede ser sanada con los remedios caseros y naturales ya nombrados. ¿Y cuáles son los tipos de blefaritis? blefaritis estafilocócica, que su origen está relacionado con la infección de folículos ubicados en las pestañas por los llamados estafilococos. Estas bacterias producen un enrojecimiento y engrosamiento en el borde del párpado, además de una escamosa secreción. Y la blefaritis seborreica es causada por el mismo engrosamiento en el párpado relacionado con un desorden glandular que segrega una espesa grasa. ¿Y cuáles son las causas?, pues las úlceras, las infecciones por bacterias, las alteraciones en el globular, la alteración en la visión general, el polvo de la piel riñones e hígados sobrecargados, la exposición al sol, las alergias, la falta de higiene, la edad avanzada, etc. Para prevenir la blefaritis se recomienda comprar lágrimas artificiales que en leves aplicaciones se combina con las naturales para humedecer la zona lo suficiente para no sufrir los síntomas. También puede ser una buena idea suspender el maquillaje para los ojos cuando los párpados estén inflamados. El maquillaje dificulta el hecho de mantener los párpados limpios y sin desechos. Además, es posible que el mismo vuelva a introducir bacterias en la zona o que provoque una reacción alérgica. Espero que esta información te haya podido ser de ayuda.